Señores, nada tarda tanto como aquello que no se empieza Y a veces nosotros prolongamos Tenemos como metas un montón de planes y proyectos Y de alguna manera no llegamos a concretar Sobre todo a esta altura del año sí, ¿no? Después de la licencia Claro, después de la licencia, después de las fiestas Uno dice, bueno, me voy a proyectar una cantidad de metas No siempre son tan fáciles de realizar Tendré que ser un poco más realista A veces con las metas del, del claro, año Claro, pero no, algunas metas chicas Por ejemplo, yo iba a volver al club, no volví todavía No volví después todavía. De la licencia. Pero son viene? metas chicas y objetivos que a veces uno se traza que en realidad no, no que por lo jugué. general viene con el brindis. Claro. Ahí del balance, con el año que después viene... Después del balance, ahora podríamos hablar un poco de, la, de las metas que tiene cada quien. Pero vamos a recibir eh, a un invitado para charlar un poco sobre, sobre desarrollo personal y sobre una disciplina que yo no conozco mucho, es el coaching. Viene de, de coach, que es entrenar. Eh, Gerardo Silbert, bienvenido. Buen día. Bienvenido. Buenos Muy buenos días. Un placer estar acá. Gerardo, ¿de qué se trata esto que Cristian decía recién, El coaching el coaching es una disciplina que nace de, de lo que es el entrenamiento, lo conocemos todos en uh -huh. el entrenamiento deportivo eh, y a partir de ahí eh, se aplica hoy en día al desarrollo personal, o sea, si las personas exitosas tienen un coach para lograr eso a nivel deportivo ¿por qué no las personas de todos los días y las organizaciones pueden tener uno de alguna forma surge como una disciplina que está creciendo en forma exponencial en el mundo en función de las necesidades y las temáticas que superan a las personas y a las organizaciones con todas las cosas que pasan. Este, y el coach trabaja justamente para acompañar a una persona que está comprometida a lograr un objetivo, a lograrlo. Y que hay una, Esto técnica, que decías vos. una técnica específica para eso. ¿cómo? Eh, en realidad hay una técnica, un aprendizaje, una formación que tiene que ver con una forma de conversar, uh -huh. una forma de observar, una forma de eh, utilizar eh, determinado tipo de herramientas. Eh, primero, una observación, una observación muy particular y con quien estás trabajando. Eh, una escucha muy importante diferente que te permite entender lo que está pasando. En eh, general, preguntas poderosas que son las que nos hacen aprender. La, el hecho de preguntarnos y el coach asiste en ese camino. El diseñar ese, esa meta y en ver, bueno, cuáles son las barreras que están limitando ...para lograrlas. ¿Y en ese caso se trabaja individualmente? ¿Se trabaja en grupos? ¿Una persona puede solicitar, solicitar la asistencia a un coach? Sin duda. Eh, el, el coaching personal es una de las grandes líneas... ...en las cuales las personas que en algún determinado momento... ...no están enfermas, porque lo primero que se piensa es... ...tengo un problema estoy enfermo, digamos, esta, esta, este razonamiento. Y en realidad tengo un problema y si no hay un tema emocional... ...o un tema, digamos, de otro índole que tratan los psicólogos... ...el coach acompaña a esa persona a entender, bueno dilucidar cuál es el problema, una no decisión, un tema de relación, un tema de pareja, un tema de carrera, un tema de trabajo que hace a, a las cosas que pueden aparecer y eh, lo acompaña en el logro de sus objetivos. Son procesos cortos, no generamos esa dependencia, no intentamos resolverlo porque ese es el, el resultado del trabajo, es, es que la gente tenga resultados. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Claro. Este, que de alguna forma están eh, cuestionándose todos los días las mismas, los mismos temas, ¿no? El problema de la comunicación, que esto no va, en fin, las conversaciones. El coach trabaja en las conversaciones de una organización y la asiste para lograr un acuerdo y una mejora y, un, y, un, y una visión común hacia, hacia donde quieren ir. ¿Pero crecen hacen como un trabajo psicológico? Eh, en general, bueno, eh, si bien hay algunos puntos en común, eh, justamente, eh, la mirada del coach está puesta, digamos, si el psicólogo está mirando un poco en, por el porqué, el coach está mirando hacia adelante. Está mirando en la visión de futuro. Esta es una de las diferencias fundamentales. Eh, estamos acompañando en la acción, estamos acompañando en la transformación sobre alguien que... Este, bueno, partimos de las premisas que las personas están sanas en algún punto. Mucho área? más de lo que... ¿En qué áreas Partimos, forma? perdón, de la, disculpame, ¿de las personas sí. sanas? Claro, ¿dijiste? partimos de las creencias, que las personas están ah. sanas. Uh -huh. este, mientras no demuestren lo contrario, mientras claro. no haya una patología. Ah, nuestra visión de posibilidad, claro, claro, claro. por supuesto. Mm, nuestra claro. visión de posibilidad. Pero bueno, pero mucha gente, no teniendo una patología, piensa que está enferma. Porque ¿Cuál? no puede sí, sí, resolver. Sí, claro. O no está viendo sus posibilidades sí. o no está siendo feliz y no está haciendo lo que le gusta. Claro, pero ¿cuáles son las principales causas ahí va de que la gente no logre sus objetivos que a veces están claros? Tú, tú decías, bueno, definir el problema, definir claro. la meta. A veces eso está claro, pero a la gente le cuesta llegar. ¿Cuáles, ¿cuáles son los principales problemas? Eh, en general eh, son las conversaciones que uno tiene en las que uno cree en sí mismo o no reconoce su potencial o eh, arrastra creencias que son las que nos marcan ¿no? lo que pensamos es lo que hacemos yo soy así este, si yo parto de que soy gordo jamás voy a adelgazar si yo parto de que soy conservador jamás voy a ser audaz nadie es uno está haciendo de distintas formas entonces, esas conversaciones que vienen de creencias, que vienen de un aprendizaje, este, miedos, eh, digamos, este, una serie de, de, de puntos de vista que tienen que ver con eh, la arrogancia. Yo lo sé todo, no tengo nada que aprender. Eh, el apego al pasado. Las cosas siempre se hicieron así. No cambia. En la medida que la gente no cambia, claro. sigue haciendo lo mismo. Ese es uno de los puntos. Y otro de los puntos que, que marcabas antes, esto de las resoluciones, ¿no? Uh -huh. este, el 95% de las resoluciones que se toman el 31 de diciembre se abotan el 15 de enero. Salvo en <risa> Uruguay, Sí, sí. porque el año empieza recién en marzo, abril. Claro, Pero eh. de alguna forma es así. Si sí, tenés como un handicap ahí de, de, de tiempo para, para hacerlo. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa porque pensamos que no vemos que la resolución parece ser una decisión eh, y en realidad es un proceso. Eh, es un proceso que, que tiene que venir acompañado de lo que se llama una declaración, que tiene que venir acompañado de lo que es una visión, que tiene que venir acompañado de entender que uno se compromete, yo quiero con conseguir este resultado. Y eso dura poco. Es entender que lo que nos hace este, o nos motiva claro. a ir hacia adelante es tener una visión que nos marque una diferencia y donde reconozcamos ¿Cómo llegamos a esa situación? Que son pequeños rituales que repetimos todos los días. Claro, me imagino también... Cambiando esos rituales y cambiando esos hábitos de alguna forma, empezamos a hacer un nuevo comportamiento y a cambiar la situación. Claro, me imagino... No, perdón, Cristian. Que tiene también una diferencia entre el sueño y una meta más realizable, ¿no? Porque hay una frustración en el medio. Eh, exactamente. El, el, entre sueño y meta está la diferencia de, de plantearlo, llevarlo a la realidad a través de un diseño. Esa visión, o sea, la, la propuesta de, de hacer un, un ejercicio es... Empezamos el año, ¿no? Revisemos las siete u ocho áreas de nuestra vida. Este, trabajo, familia, amor, este, ocio, eh, aprendizaje, etc. Analicemos en qué situación estamos y cómo nos vemos en eso. Y qué es lo que estamos queriendo. Primero hagamos una, una visión muy clara de dónde estamos y cómo llegamos a ir. Y escribirlo, ¿no? Yo estoy acá en esta situación con esta dificultad de pareja, de mi desarrollo profesional, de, este, de lo que sea. Eh, ¿Cómo llegué ahí? Eh, ¿Cuáles fueron los hábitos? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué es lo que estoy queriendo en cada área? ¿Y qué son los hábitos que tengo que cambiar para lograrlo? Uh -huh. Y para eso, bueno, tiene que ser una visión y ponerse meta más allá de lo común. O sea, algo que te, te entusiasme, que te llame, mucho más que el hecho de... De, que las metas de, sean a corto plazo, y a largo, a mediano y largo plazo que, también, que, ¿no? que te, Exactamente, no quieren... y que sean desafiantes. Claro. Porque si no, yo me pongo ahí, yo voy a bajar dos kilos, porque total que eso no me exige nada, por decirlo en este sí, sentido, sí, claro. o, o mejorar. Y creo que todos tenemos un potencial muchísimo más grande que el que, que, que estamos utilizando y cuando trabajamos con, con clientes, porque no son pacientes, esta es la, una de las tantas diferencias, este, empezamos en una conversación en que en el hacer, en la acción, está el resultado y la posibilidad de cambio. Porque es en la acción donde las cosas suceden. Uh -huh. Y si nos quedamos contemplando en la queja, en la conversación de que el no puedo, ahí es donde la cosa no camina. Hablando del no puedo, ¿viste? en Bien Despiertos y más cuando hacemos esta tertulia de living, cuando vienen médicos siempre aprovechamos y preguntamos la personal, Algo personal. también, solapada. Así que yo no, no, voy a, no lo voy a hacer tipo eufemismo, Yo lo voy a decir en un caso concreto. Y a mí me pasa muchas veces que me frustra no poder concretar todas las metas que tengo y me fijo un número de metas, cosas que me encantaría hacer, y después, eh, y le debe pasar a mucha gente, claro, que quiere, con, muchas, con muchos ¿sabes? bríos, con muchos bríos ¿Sí? dice, no, bueno, eh, para 30. este año, o para X lapso de tiempo, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro, y después, por agenda, por lo que, lo que fuere, compromisos imprevistos imponderables, no se hace ni la una ni la otra. ¿Y cómo termina finalmente? Y termina y, como si no efectivamente no hubieses empezado ninguna. Con lo otra. cual, ¿cuál sería entonces el camino lógico de hacer algo diferente? Priorizar. una es priorizar. Mm, claro, tener una meta en Gastón principio. Me no hubiera, no, hubiera sí. preguntado eh, a mí. <risa> claro. Es que, que, ser mi claro. Acá, dime, eh, que No, pero eh, claro, priorizar Yo es una, ¿no? Priorizar es una de ellas. Y el hecho es este, eh, la creencia de que puedo hacerlo todo. Claro. Este, ah. si la realidad nunca lo hice ¿qué estoy esperando para darme cuenta? que puedo empezar a valorizar y a elegir aquellas cosas que sí me interesan, en las que le voy a poner la energía y en las que voy a trabajar en esas cosas que me faltan porque siempre hay alguna habilidad, alguna una situación que falta este, y viendo un poco un, una felicidad digamos diferente que el hecho de estar porque ¿para qué me sirve estar haciendo tantas cosas? ¿no? que estoy queriendo a veces no saber cuando me atosigo con tantas cosas... A ah, ¿sí? para pagar las cuentas. Claro. Eh, claro. Sí. Pero el, el tema es... Igual eh, no te da. <risa> <risa> pero yo soy la solo, voz es horrible. Yo soy, soy, la vos, sos angel, vos sos el ángel, vos sos el diablito no del hombro. Si sí, en lugar de hacer tantas cosas pudieras hacer una, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es más, la que más te gustaría hacer de todas las que estás haciendo? A, de, no, un, capaz que una de las que dor, dor, de las que no estoy haciendo dormir, por ejemplo. No. Este, eh, de, las que estoy, de las que estoy haciendo, no, no. Seguir manteniendo, seguir manteniendo. Me están sugeriendo todo Dale, tipo de posibilidades. Que ya, ya no, te digo, una de las que no estoy haciendo me gustaría hacer, aprender lengua de señas. Uh -huh. Bueno, eh, es, es interesante. Yo, yo tuve casi la oportunidad de empezar a aprenderlo justo se me dio una circunstancia y quedó pendiente. Pero el tema es... ¿Qué te pasó? Eh, no, no, no, no. no, no, no, no fue, fue, es que es un, es un pendiente justo Tuve una situación familiar en el momento en que empezara el curso y después no lo pude hacer y me dio... Me dio este, Vayan juntos. Este, Digo, no, yo ¿En trabajo en comunicación. La, la trabajo pena. en, en asistir pena. a la gente a relacionarse, a hablar en público, a desarrollar ejecutivos y personas, a, a sacarse esos miedos en la ah. comunicación. Este, y bueno, y esta era una parte complementaria, que es todo la, el, el tema gestual. ¿no? Yo supongo uh -huh. que por eso puede ser interesante. Pero de alguna forma, si este, hacer lo que más te gustara... Eh, pudiera ser rentable y pudiera ser una cosa. Y, vi y vivir de eso y, y vivir de sin... eso. ¿Te gustaría? Sí, lo que pasa es que esa no es la realidad muchas veces. Claro, claro pero te gustaría, o sea, pero no. No. te gustaría. Ah, no me gustaría. No, claro, elegir un trabajo de, de uno y... solo y poder claro, con eso... No es claro, a veces no es viable económicamente. No es viable económicamente. Bueno, el el es, es, es, es lo mismo que de repente, eh, a ver, eh el planteo. O sea, hay gente que hace plata y la consigue en todo momento, ¿no es cierto? Sí. Y hay otra gente que vive para pagar deudas. Sí. Es Entonces, eh, es un tema de cómo yo me paro y qué claro. es lo que elijo. Si yo elijo no ganar plata y tener otro tipo de vida, y elijo y me hago responsable y me comprometo con eso, bueno, macanudo. Pero si no, este, estoy, y no estoy haciendo algo que realmente me gusta, como, como lo hablamos al principio, vos estás hasta las 2 de la mañana y estás acá a las 7 de la mañana, como anoche yo lo veía, y, y lo pensaba y digo, bueno, evidentemente te gustaría. Más la energía y la onda de eso te gusta. Ah, sin duda. Bueno, si con ese foco fundamental de lo que más te gusta pudieras hacer la plata, digamos... Claro. O, ¿No? Concentrada en un solo lugar. ¿Esa claro. sería una meta? Sí, pero en el caso de las cosas que me gustan, eh, capaz que va a parecer muy naif lo que estoy diciendo. La plata interesa, pero tampoco es el, fi el fin último. Sin ¿no? ninguna duda. O sea, la plata duda. importa. Lo que, que, es que acá un al... poco la idea de... Y esto está en la realidad o en la prioridad que uno ponga, ¿no? Claro, o sea, claro. Si uno le gusta mucho lo que claro, hace... En su caso como te me... gusta lo que hace. Claro. Hablamos de gente que de repente no disfruta... Hace un disfruta, montón de cosas y no las puede hacer. Claro, claro, no disfruta de lo que hace. Capaz que no tiene nada que ver lo que, que se planteó claro, alguna trabaja, vez en su vida. Pero es lo que puede hacer para mantenerse. Es lo que cree que puede hacer hacer lo que pensaba que podía hacer. Ojo que, que yo tengo un montón, digamos, de trabajo en forma este, personal con situaciones muy variadas. Esta es una de ellas. Claro. Por creer que eso es lo único que puede hacer, vive frustrada toda su vida, porque no está haciendo lo que le gusta. Y la principal eh, función o la principal eh, tema como para lograr esto que él decía, cómo logro llegar, cómo logro cumplir, es que te guste y tener una visión que te, que te, que te mueva y que te atraiga. Porque si no, vas a ir en contra. Ahora vamos a decir, sí, pero no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. ¿Quién dice que no Es una creencia también. Uh -huh. Digo, hay posibilidades de pararse o ver dónde estoy parado y cómo mejorar esa situación y disfrutarlo, ¿me explico? Claro. Eh, entonces todo ese es el trabajo que uno puede llegar a hacer con las personas en conversar, en lograr hacer un plan y empezar a ver otra forma, cambiar el observador que no es. Y desde ¿Qué es lo que mano más nos frena? ¿Los peros? Los... Eh... No, ¿No voy a poder? o ¿Puedo pero...? eso es lo que más nos frena? Mira, el, el, eh, el, hay, una, hay una serie de formas en que nosotros nos agoteamos eh, mentalmente, mm. digamos, ¿no? Eh, posponemos. Mañana. Eh, no sabemos decir no. <risa> Decimos a todo que sí. Entonces hacemos más de lo que tenemos que hacer. Estamos emitiendo juicios o actuamos como el llanero solitario, ¿no? Yo lo hago todo esto solo. Eh, esos son algunos comportamientos que impiden lograr eso. Y lo que lleva a eso es eh, esa estructura mental, ese temor, esa, esa inhibición de mostrarse, de ser espontáneo, ¿no? Estamos estructurados haciendo, queriendo mostrar lo que no somos, muchas veces, este, y no siendo este, auténticos, ¿no? Y, y, y haciendo lo que sentimos, que es un poco lo que, lo que marca. y Bueno, esas estructuras que vienen, que vienen dadas, digo, ¿no? Esto da para muchos cuentos y pequeñas analogías bastante interesantes. No sé cuánto tiempo tenemos, pero, este... Dos horas. Dos horas. Estamos todos En realidad estamos todos, estamos sí, todos muy es. pendientes, ¿eh? este, Claro, este, un cuentito, digamos, que tiene que ver es que fue un, una de las primeras cosas así que escuché. Hay dos, pero voy, voy, a hacer, voy, voy a hacer uno. Cuando vos ves una rosa, ¿no? Una rosa que está espectacularmente bella. Es una rosa. Nació... Y terminó rosa. Eh, ¿Qué pasa con, con, con las personas? ¿No? Nosotros nacemos, que es lo primero que esperan que hagamos. ¿Qué Llorar. Es lo que esperan? Llorar, claro, entonces todo un festejo. Y lo segundo, comer. Y después, hablar. Hablar, y todo un festejo. Y después, sí, sí, hacer Caminar. Y es todo un festejo. Bueno, ahí terminaron los festejos, porque después es callarte, quédate quieto, no hables. Este, no grites, sí. eh, hace esto, hace lo otro. Entonces, hay como una especie ¿no? de cosa de... Nacemos con el potencial de la rosa y ahora la a la de vida nuestra forma en Margarita. O sea, la misma belleza, el mismo potencial que nosotros tenemos cuando nacemos, es este, transformado uh -huh. y, y anulado en la cantidad de cosas que podemos hacer, que podemos disfrutar, que podemos descubrir que está dentro nuestro. Entonces, reconocer esa posibilidad de permitirse redescubrirse y trabajar en ese camino... ¿No? este es una posibilidad dentro de tantas cosas que tienen que ver con el coaching porque es un tema muy amplio y cómo pueden hacer cómo puede ser la gente para contactarse con eh, en, en este caso con bueno tu, con tu, eh, eh, en este caso yo, yo quisiera hacer un, un, un un comentario. Yo trabajo desde un punto de vista personal, profesional, eh, en forma independiente, y bueno, el, el, el, el, el, el mensaje o digamos el, el mail si vos querés, uh -huh. gerardo arroba silb larga e -R -T, silver, punto com, punto, uy. Pero en realidad esto eh, a mí me... me de, de, de estar, bueno, de vivir en Argentina, este el coaching es una gran oportunidad para el Uruguay. Hay, ...buenos profesionales y hay escuelas y hay, hay gente formando coaches... ...pero aún es una actividad en desarrollo... ...y justamente mi visión, esta cosa que decís es... ...que en Uruguay haya una organización de coaching... ...y por eso genera un, un concepto de comunidad... ...sobre el cual recibimos comunidad de coaching del Uruguay... ...eso es o coachinguruguay.com, eso está en la web... Este, ...en la cual estamos pudiendo eh, juntar la gente que tiene este pensamiento... ...que no tiene por qué ser coach que puede ser ejecutivo, que tiene un pensamiento diferente, que quiere avanzar, que quiere eh, salir de sus límites, que quiere crear cosas diferentes, que quiere una transformación positiva, que tiene esta cuestión positiva, como charlaba fuera de cámara, digo, vos sos muy optimista, Le digo es una elección, puedo elegirlo de una forma o de otra, claro. es ver el punto positivo, porque si veo el punto negativo no voy a ver nada. Bueno, estamos trabajando en esa comunidad, estamos desarrollando actividades, estamos generando una asociación, y mañana justamente tenemos de visita en, eh, en el Libis de Montevideo, un joven coach, Fernando Sainfort a las 10 de la mañana y a las 18 horas, que es este, justamente el creador y el impulsor de los congresos de coaching en Argentina, eran de uh -huh. 400 personas, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching y es un pensador de la tercera ola del coaching en cuanto a las organizaciones. Y esa es una actividad que mañana se desarrolla para ejecutivos, coaches y gente interesada. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a eh... ustedes, da para mucho más. Sí, y claro. bueno, este... Me gustó la presentación de ustedes, esta cosa de los remos, de, del sí. esfuerzo en conjunto, del espíritu. Tiene un mensaje de coaching interesante, el otro día lo vi, y bueno, para adelante. Por eso el resultado del programa. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Gracias. gracias. Adiós. Nosotros bueno. seguimos con Más Bien Despiertos, hacemos una pausa, pausa. y ya venimos.